La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió en las últimas horas dos presuntos casos de feminicidio, el primero en el municipio de Quillacoyo y el segundo en Cercado. En ambos casos, la data del deceso de la víctima es de al menos una semana. El primero que se ha llevado en Quillacollo. Ha sido una denuncia que se ha hecho, um, la víctima es eh, Máxima Marca Rojas, que ha llamado de la due del, del dueño de casa eh, a 110 y la FELCB que se han constituido en la calle Beni Pando, en, en Quillacollo eh, por unos olores que, te, que se percibía, que se sentía. Entonces, han hecho el ingreso a la 110 y FELCB y han encontrado a una persona eh, de sexo femenino, con algunos rasgos de lesiones. Inmediatamente se han hecho las acciones inmediatas, y se ha hecho el levantamiento legal del cadáver. El segundo caso de feminicidio se registró en la zona de Coñacoña, del municipio de Cercado. Se presume que la víctima tendría 31 años. Eh, llama el, el dueño de, de la vivienda pidiendo que vaya a la... la... La policía, la FELCB, se aproxima a la ve igual, por, por olor, o, o, diferentes olores que ellos percibían. Se hace el ingreso a la, a la vivienda y en la vivienda se encuentra de que hay una persona que solamente es un cuarto pequeño con un colchón y no hay muebles, no hay nada, pero ya se encuentra una persona que aparentemente estaba tapada con cartones. ...y estaba quemada la cara y los, los brazos... ...alrededor se encontraban algunos elementos... ...como alcohol, fósforo, esas cosas, ¿no? Asimismo, la FLCB atendió un intento de feminicidio... ...que fue alertado por una niña... ...y la denuncia fue presentada por el abuelo. La pareja o el concubino estaban peleando... ...y la ha dejado inconsciente... ...y la niña, al no saber eh, cuál procedimiento, qué hacer... ...llamó a su abuelo, su abuelo es el denunciante... Se han hecho las, las investigaciones, ella está todavía um, con tratamientos médicos y eh, estamos en busca, eh, perdón, está detenido, aprendido el, el sujeto. En este caso tenemos las ocho horas correspondientes para eh, ponerlo ante la autoridad competente. Estos tres casos se encuentran en etapa de investigación por parte de la FELCB.